Sí, dos horas con tres minutos estamos de retorno esto es sabía la televisión y bueno vamos a hablarle a continuación acerca de un evento internacional que se desarrolla acá en nuestro país es el noveno encuentro internacional de educación alternativa y especial eh, se están tocando temáticas que que, es que las consideramos importantes en el estudio de la evaluación de la educación en nuestro país y yo tengo ahora el honor de estar junto a Carlos Vargas representante de la UNESCO y, y veníamos ya charlando algunos temas porque si hablamos de procesos de, de educación, si hablamos de la educación a lo largo de la vida y eso es lo que nos explicaba realmente eh, nosotros tenemos en toda nuestra etapa de vida siempre a lo que aprender y creo que eso es, eso es lo que es, se está analizando en este proceso Carlos, qué gusto, bienvenido a Bolivia además. Muchas gracias es un gusto que nos acompañe. Un placer muy de bien? estar aquí, claro que sí. ¿Lo han recibido bien? De maravilla. Qué bueno. A ver, coméntanos sobre, sobre su, su visita como parte de la UNESCO, la participación que tiene y este, y este encuentro internacional, ¿no? Para ponernos en contexto. Claro que sí. Pues bueno, eh, nuestra visita aquí, como eh, la UNESCO ha sido invitada al encuentro internacional, es el noveno ya de educación alternativa y especial, eh, justamente porque parte de nuestro trabajo tiene que ver con, con monitorear las políticas educativas y con una mirada específica la, el objetivo de desarrollo sostenible 4 que es ahora el objetivo eh, digamos eh, específico sobre, sobre educación y que le toca a, a UNESCO liderar eh, digamos que como incluye el compromiso de la comunidad internacional que se uh -huh. signó en 2015 eh, el compromiso de garantizar una educación equitativa inclusiva y de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas. Ese es un compromiso que está firmado por 195 países uh -huh. en el mundo y, y que nos toca a nosotros liderar. Claro, ahí Entonces, está el objetivo. ¿no? Ese es el objetivo, pero aparte algo importante es que las palabras clave del objetivo nuevamente educación inclusiva, equitativa y de calidad y aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces la parte de inclusión y de equidad nos es muy importante. es decir uh -huh a diferencia de otras agendas internacionales que hubo ya sobre educación que se centraban en el acceso, que se centraban en, en otras cuestiones de la educación, esta centra sobre todo en un acceso equitativo, un disfrute equitativo y que los resultados de la educación estén equitativamente distribuidos, es decir, en realidad pone el foco en la igualdad, pone el foco en la justicia. Entonces, como tal, eh, encontrábamos un, una, una sintonía importante con el encuentro, justamente porque el tema del encuentro este año tiene que ver con transformación e inclusión. Entonces, sí. equidad e inclusión es un tema que trabajamos, así que nos invitaron aquí a presentar un informe que realizamos eh, precisamente para la segunda reunión de ministros, que también fue en Bolivia, fue en uh -huh. Cochabamba en julio. Sí. Hicimos una, una reunión en que las y los ministros de Educación de América Latina eh, iban a trazar las líneas para decir qué es lo que tenemos que acordar. ¿no? Ya, ya tenemos el objetivo de desarrollo sostenible número 4 para la educación de calidad, inclusiva, equitativa, tal. Ahora, cómo echamos a andar proyectos y, y políticas para que, para que trabajen en ese sentido en todos los países de la región, tanto de América Latina como del Caribe. Entonces, para poder tener una idea de cuáles eran los pasos a, a dar, eh, en la UNESCO eh, organizamos cuatro estudios distintos sobre temas que eran muy importantes. Inclusión, calidad, equidad, docentes y aprendizaje a lo largo de la vida. Y también, eh, siendo este evento organizado por el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, el tema de aprendizaje a lo largo de la vida es, es fundamental, ¿no? eh, que era lo que comentábamos antes de la, antes de la pausa. Y lo que voy a presentar mañana, a las, a las 9 de la mañana, a las ocho y media de la mañana, <risa> en, en, en el ministerio, es justamente el estudio que hicimos sobre aprendizaje a lo largo de la vida. Fue un estudio en el que se exploraron y se analizaron las políticas educativas de educación para la primera infancia, uh -huh. de educación y formación técnica y profesional, y de educación para personas jóvenes y adultas en todos los países de la región, y durante los últimos 10 años. La idea era ver cuáles han sido las tendencias, cómo se ha movido en los últimos 10 años estos temas, y cuáles son los desafíos, ¿no? Es decir, cuáles son los, los pasos a dar, las, la, la agenda a fortalecer, dónde hay, que, dónde hay que poner más energía y más recursos y más atención justamente para que la educación sea inclusiva y de calidad. ¿Dónde eh, está? ¿Este estudio es de, de la región? O sea, sí, sí, de América Latina y el Caribe. De América Latina. ¿Y, ¿Y dónde está la... como que que me digas, mira, tenemos que concentrarnos en esto para poder llegar a los objetivos? Me refiero a, a los países, a las regiones. ¿Cómo, sí. ¿cómo están respondiendo a, a esto que tiene al final como objetivo la región también, América Latina sí. y el Caribe? La, la respuesta es buena, uh -huh. sin embargo, los pasos que se han dado son lentos. Eh, en el estudio encontramos, por ejemplo, que hay una necesidad importante de una mayor implicación de los, de los estados, particularmente de los gobiernos, uh -huh. de los países miembros, para financiar y para, y para garantizar procesos educativos para muchos grupos que han sido históricamente marginados y que lo siguen siendo. ¿no? El caso de pueblos indígenas, la, la educación y la formación en lengua madre, por ejemplo. En el caso de países plurinacionales como el caso de, de Bolivia y, y multietnicos y multilingües siempre es un desafío. ¿no? Es un desafío cómo proveer educación de todos los niveles. En, por ejemplo, en el caso de México hay 64 lenguas indígenas. ¿no? Entonces, Ajá. claro, es un desafío para las políticas educativas que están acostumbradas a hacer educación en español, solamente la educación básica, etc. Y con la diferencia de que en los últimos 10 años se ha ampliado... Eh, digamos la, la obligación de los estados de proveer educación que solía ser solamente la educación primaria pero ahora también es la educación preescolar la educación secundaria y eso supone mayores recursos y mayor inversión justo para que la educación sea pública gratuita de calidad y provista por el estado que es lo que está asignado es decir los compromisos claro, son esos claro el estado tiene que garantizar aquello por supuesto entonces mm. Eh, lo que notamos es que se requiere de, de, determinadamente, o sea, de, de manera de, definitiva, se requiere una mayor inversión y una mayor oferta educativa por parte del Estado. Hay, hay tramos específicos como la primera infancia, notábamos en el informe, en donde en muchos países, particularmente en el Caribe, el 90% de las oportunidades de aprendizaje para, para la primera infancia es en eh, instituciones privadas. Es decir, el Estado no está proveyendo de oportunidades educativas gratuitas para las niñas y los niños de 0 a 6 ¿no? o, o quizá está la preprimaria que está más universalizada pero a los niños y niñas de 0 a 5 significa que los padres y madres o tutores o las familias tienen que costear eh, la educación lo cual significa de, de entrada una diferencia entre aquellos que lo pueden costear mejor sí, y peor, realmente. diferencias de calidad, uh -huh. diferencias de, de docentes más o menos formados y eso sucede también en, en en en la educación secundaria sucede también en la FTP en la formación técnica y claro. profesional ya por el, por el adquisitivo que tiene ¿no? El que no es el mismo en todos evidentemente claro. te hice una, una consulta y te la vuelvo a plantear sí. y eso es porque Bolivia está de organizador ¿no? ¿cómo está Bolivia en este contexto? ¿cómo ha encontrado ustedes pues, como UNESCO la educación en Bolivia? bueno a mí me parece Justamente pensando en los principios inspiradores del objetivo de desarrollo sostenible en términos de equidad e inclusión, me parece que Bolivia está a la vanguardia de las políticas educativas en la región. ¿no? Lo que hemos asistido a, a observar ahora en términos de la participación, cómo se hacen eh, diagnósticos comunitarios para determinar las necesidades de aprendizaje, que son las que informan cómo se hacen los currículos. En el caso de Bolivia también hay currículos, eh, ¿cómo les llaman? Currículos contextualizados, me parece que les dicen. Es decir, son currículos que se definen de acuerdo a si es una, una localidad rural o una localidad urbana o una localidad que tiene una cierta producción específica agrícola o una vocación industrial, etc. Entonces, me parece que algo, algo muy importante de, las, de, las política, de la política educativa actual en, en Bolivia es que hay mucha consulta es que se pregunta a las personas qué quieren estudiar y cómo quieren hacerlo. Hay una cultura de volver a, a visitar, a sistematizar la práctica, para ver cómo están avanzando en términos de resolver las necesidades, los intereses y las aspiraciones que tienen las personas de estudiar. No es como suele ser que en un cuarto, diez personas de un ministerio se inventan un currículum y ahora todo el mundo va a estudiar eso. Este, claro, y, ¿no? y, y lo plasman a todos. Claro, ¿no? que aparte atenta sí. contra la calidad de la educación, ¿no? Uh -huh. Mucho, muchas de las razones por las cuales las y los jóvenes dejan la educación secundaria, que es un grave problema en la región, es porque la educación no responde a sus intereses. Qué mejor manera de consultarles, qué mejor manera de estar cercanos, qué mejor manera de contextualizar los currículos y las pedagogías, para que la educación responda de verdad a los intereses de las personas y sigan sus, sus trayectorias educativas. En tema inclusivo que hablabas que hace, hace rato, en el tema de, por ejemplo, de buscar esa equidad que decías, ¿hay indicadores positivos? Sí, por supuesto, por supuesto. Uh -huh. O sea, una, una parte importante es, eh, tiene que ver con la atención que se da, como comentábamos uh -huh. antes, a grupos vulnerables o a grupos, uh -huh. perdón, que han estado históricamente marginados del derecho a la educación. ¿no? el caso de personas indígenas y sus propias lenguas, el caso de personas que están en contextos de encierro, en cárcel, pero que eso no obsta para que su derecho de educación esté cumplido. ¿no? Personas eh, que son trabajadoras asalariadas de hogar y que solamente pueden asistir a la, a la educación en domingo, pues en domingo se provee. Personas con discapacidad grave, que no tienen posibilidades de movilidad y que hay educación a domicilio. Es decir, esos son algunos ejemplos de, de equidad, ¿no? de cómo... La, la, la institución educativa de cómo la educación se adapta a las necesidades, a los contextos, a las situaciones de las personas, y no al revés, ¿no? Es decir, mm. lo que precede es el derecho de la persona a la educación y no los trámites, organismos, organigramas, escuelas, papeles que uno debe hacer para, para beneficiarse de ello, ¿no? Carlos, quiero agradecerte por habernos acompañado. Sabemos que tiene temprano su presentación, así que siempre bienvenido a Bolivia. Muchísimas gracias. Canal, Muchas gracias.